Bienvenidos una vez más aquí a la fe que conquista, otro jueves más, otra semana más que el Señor nos trae una palabra de edificación, una palabra que nos llega a lo más profundo de nuestros corazones. Esta semana el Señor ha titulado El suicidio de las morsas. Es, uh, uh, tiene que ver con el cambio climático. Está viendo un documental sobre las morsas y el cambio climático ha hecho que las morsas vayan a lugares altos, a refrescarse y al mismo tiempo la desesperación de regresar se caen y mueren es por eso que el señor cuando yo estaba viendo esta este documental me ponía que hay mucho pueblo así que como las morsas están en lo, lo, supuestamente están en lo del señor y comienzan en lo del mundo en la desesperación de buscar lugares supuestamente frescos del mundo y cuando ahí sí están desesperados que están perdiendo la comunión con el señor Quieren regresar, pero están muriendo espiritualmente. Es por eso que el Señor nos lleva a 1 Pedro capítulo 5, del versículo 6 a 8. Aquí hay un título que es uh, Apacentando la Grey de Dios. Y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él, él os exalte cuando fuera tiempo. Echando toda vuestra ansiedad, repite, ansiedad sobre Él, porque Él tiene Cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Te hice repetir la palabra ansiedad, y la palabra ansiedad uh, significa angustia que acompaña a algunas enfermedades. Esa angustia que el enemigo quiere que tú tengas, esa máquina que, se, que quiere... Eh, el enemigo ponerte en tu mente para que llegue a tu corazón o por tus ojos es lo mismo parecido como las morfas quieren buscar esos aires frescos eh, subir a estas montañas rocosas y, y el desespero cuando quieren bajar al mar se quitan la vida y prácticamente hay mucha gente sin lo espiritual que quieren la cervecita, que quieren hacer cosas del mundo que no, que eso le agrada a Dios que, y de pronto van a lugares que no están siendo edificados y lo están, lo están llevando a lugares de perdición y ahí comienza la desesperación, y ahí comienza la una vida espiritual, uh, de, de un suicidio espiritual, lo que quiero decir. Es por eso que en el Salmo 42, 5, el Señor nos dice: ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? El salmista de sí dice: Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez por la salvación de su presencia. Esa salvación que realmente, que cuando realmente nos enfocamos en el Señor, el Señor, como nos dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo, en el tiempo del Señor. El Señor no te va a desamparar. El Señor, el Señor siempre va a estar contigo. Y cuando tú veas como esas morfas por ese cambio climático, porque tú quieres estar en, el, en la moda de los tiempos, eh, buscar lugares altos para refrescarte o, lugar, o amigos o personas que supuestamente que te van a, yuga, a llevar a lugares cooles o chéveres, como decimos en Colombia, y en tu desesperación que ves que estás perdiendo esa comunión con el Señor, vas a caer en lo espiritual. Y miren lo que nos dice el capítulo, o oh, el versículo 8, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como el rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar orar. Si tú le das cabida al diablo, va a entrar esa ansiedad en ti, va a entrar ese desespero y, va a, y, vas a, y te va a pasar lo mismo que esas morsas, te vas a caer y, la, y, y esa muerte espiritual, mi hermano, que Dios tenga misericordia y que su gracia te cura, mi, mi hermano de cristiano, soy una gloria de la, fe que conquista, eh, de la fe que conquista. Un gran ejemplo, Saúl. Comienza a desesperarse. Dios le, Dios le dice, hace esto, hace aquello, pero él no hace caso mismo de lo que le está diciendo el Señor por medio de, de Samuel. Y mira lo que en, en primera de Samuel, capítulo 15, del versículo 26 al 28, mira lo que nos dice. Aquí en, en estos versículos nos habla cuando Saúl desobedece y es desechado. Y Samuel respondió a Saúl, «No, volvo, no volveré contigo porque desechaste la palabra del Señor». Y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su mano y, y este se rasgó. Y mira lo que responde Samuel, uh, lo que responde Samuel. Entonces Samuel le dijo: El Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un, a un prójimo tuyo mejor que tú. Y ese es cuando comienzas con el desespero y vemos muchos Saúles que comienzan a desesperarse y a hacer lo que Dios se les dé la gana. Y realmente no entienden que el Señor tiene un propósito. Y como lo dice en Primera de Pedro, en el capítulo 5, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice el Señor. Echa toda ansiedad, toda maquinez en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que Filipenses 4, uh, capítulo 4, versículo 6 al 7, nos dice Por nada estéis afanados, nos dice el Señor, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con or, uh, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que pasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O vemos un pueblo que realmente no está poniendo las peticiones en oración y ruego. No lo están haciendo. No están dando gracias al Señor por lo que les está dando. Están como esas morfas, buscándose a uh, esas montañas rocosas para buscar ese refresco. Y el desespero se están cayendo. Y así es, vemos el pueblo de hoy, una vez más, que comienza a. Uh, el enemigo comienza a coquetearlos. Comienza a decirle, venga para acá, venga para acá, vamos aquí a la cervecita, vamos a hacer esas cositas. Y cuando ahí se sientes como que estás en problemas, ahí comienza el desespero y comienza tu muerte espiritual. Mis hermanos de Cristianos en una gloria querido de, uh, de la evidente. Mira que Mateo 6.25, esto es una palabra que, que es maravillosa, que el Espíritu Santo cuando me la daba. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. Mira lo, que te dice, mira lo que te dice el Señor. No te preocupes por su vida. ¿Qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo. ¿Cómo se, uh, ¿Cómo se visterán ¿No tiene la vida más valor que la comida? ¿Y el cuerpo más que la ropa? ¡Qué palabra! Uf, esto es poderoso, mis hermanos. Y mira eh, lo que dice Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creéis. También en mí. Recuerda que aquí nos habla que Jesús es el camino al Padre. Que Él es el camino a la verdad y la vida. Que Él es el abogado para con nosotros, para con el Padre. Si tú conoces a Jesucristo, conoces al Padre. Y, si tú, y, y yo sé que el Espíritu Santo muere en ti. Así que no seas como esas morsas. Que ese desespero te haga perder tu comunión con el Espíritu Santo, con el Padre. Que esas morsas, como lo hice en primera, en primera de... De pedro capítulo 5 versículo 7 te diga echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros te dice el señor así que el salmista también nos, el salmista también nos decía mis hermanos en el salmo 94 19 cuando en mí la angustia iba a un aumento tu consuelo llenaba mi alma de alegría qué hermosa palabra es esta cuando en mí la angustia iba en aumento tu, cons uh, tu consuelo llenaba mi alma alegría. Es por eso que que esos que esos momentos de ansiedad, que esos momentos realmente que tú digas, hmm, esto como que está bueno lo no del mundo, pero esto, esto es temporal. ¿Quieres una vida eterna? Tú dirás, claro que sí. Comienza a auto comienza a mirar qué es lo bueno y qué es lo malo que estás haciendo en tu vida. ¿Qué te está apartando del Señor? ¿Qué te está diciendo que ese, ah, tengas esa, ese suicidio espiritual en tu vida, que esa comunión con el Señor ya no es la misma, que ese primer amor ya se fue, que ese primer amor nunca se vaya, este primer amor ya lleva aproximadamente 15 años, mi primer amor, y yo le pido al Señor que no se vaya, y que nunca se vaya a ir ese primer amor, en el nombre poderoso de su nombre. Ya para ir terminando, Ecclesiastes 11.10, mira lo que nos dice, estos son los consejos para la juventud, Aleja de tu corazón, mira lo que dice esta palabra, aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de, de tu ser la maldad. Porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Es un absurdo. Muchas veces vemos un pueblo que cree que se lo saben todo. Cree que porque ya están asistiendo a la iglesia, ya mejor dicho son los, más, los mejores santos. Y este suicidio espiritual, mis hermanos, cada día va en aumento. Se le está dando cavidad a Satanás. Por eso lo dice en primera, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mis hermanos, velad, está en esa oración, en ese ruego. Y esas, eh, pidiendo, dándole gracias al Señor y esto me hace recordar eh, en el Evangelio de Juan capítulo 11 eh, versículo 40 cuando el Señor le dice a Marta cuando la resurrección de, de Lázaro que ya, ya habían pasado cuatro días y ya olía, olía mal porque habían pasado cuatro días el Señor le, él ya tenía como que no, no estoy desesperada, ya no se puede no se puede hacer nada. Pero el Señor le dijo, no te he dicho que si crees verás la, la, la gloria de Dios. Y hoy el Señor te dice, no te ha dicho el Señor que si crees en Jesucristo verás su gloria. Entonces el Señor te está diciendo en el nombre poderoso de Jesucristo que cree. No te desesperes. Echa toda ansiedad, toda maquidez de Satanás al Señor en oración y ruego. Velar. Y no, dejes, y no dejes que el enemigo te maquine. Te invito a que cierren los ojos y vamos a hacer una oración. Padre celestial, Padre de la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanas, Amado Señor. Reprendemos todo espíritu, Padre celestial, de suicidio, Señor. Esas personas que se han querido quitar la vida, Señor. Reprendemos esos espíritus, Amado Señor. Toda maquinez, Padre celestial. Todos espíritus o cubos o cubos, Padre celestial. Todo espíritu de brujería, hechicería, amado Padre Celestial, sale fuera de sus vidas, Señor. Sale fuera, Padre Celestial, de, de, de, de sus hogares, Señor. Toda cosa que no te agrade, Señor Padre Celestial, tú no vas a poner en sus sentidos Padre Celestial, y los van a sacar de sus hogares en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amado Señor, todo decreto, Señor, Toda maldición se cancela, Señor Padre Celestial, se destruye, se rompe en el nombre poderoso de Jesucristo, amado Padre, amado. Amado Rey, poderoso Señor, te queremos dar gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús porque Tú nos has dado la victoria, amado Señor. Gracias Señor y te damos gloria y honra en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Bueno mis hermanos, esto ha sido otra misión más aquí en La Fe que conquista. Siempre dándole la gloria y la honra a nuestro amado Rey. Uh, recuerda seguirnos y dinos, si esto está ha servido de edificación, pon un like, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale un clic a la campanita, eh, comparte esos, esa, esos milagros, eh, lo que hizo el Señor a través de este, de este mensaje en el nombre poderoso de Jesucristo. Nos veremos una vez más eh, la próxima semana, dándole la gloria y la honra al Señor. Bendiciones.